Regresa después de mucho a las canchas, con todo este coliseo que te aplaude, ¿qué puedes sentir? Sí, bueno, se siente muy bonito, ¿no? Porque sabiendo que después de jugar y de quedar banca este, se siente feo, pero sí, de nuevo incorporándome al equipo y este, a mejorar, ¿no? Porque este, de hecho que el equipo me necesita y tengo que estar ahí. ¿Cuál fue el motivo por el cual no has, has tenido esta para en la cancha? Eh, tuve una lesión en la espalda, pero este, me estoy recuperando poco a poco, haciendo terapias. Eh, la lesión de la espalda es, eh, es muy difícil porque este, si no tienes bien la espalda no puedes este, atacar ni moverte, nada. Pero sí, ahí mejorándome y ya de nuevo en las canchas. ¿Cómo, cómo te sentiste hoy en la cancha? ¿Esos pocos minutos que ha podido...? Jugar, ¿cómo te sentís? De hecho que me sentí muy contenta, ¿no? Tocar la pelota de nuevo, jugar con mi equipo y, pucha, este, no sé, ¿no? Dar todo de mí tratar de hacerlo mejor, ¿no? ¿Cómo ves esta San Martín? ¿Qué has podido observar? ¿Está está para cambiar. El equipo, sí, el equipo se está preparando mucho para lo que se viene, porque los equipos están mucho mejor que el año pasado, pero Veremos qué pasa, este ya nos toca jugar contra Géminis. La San Martín. La San Martín, ¿para qué está en este campeonato? Para ganar. Muchas gracias. Que queremos todas. Muchas gracias, Ángela.